¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's go Shinylock, bienvenidos a esta increíble Serie al capítulo número 5 Después de un capitulazo de capturas Donde nos hicimos con un Gengar Y con un Drowsy, si no recuerdo mal Que son, la verdad, unos Pepinotes, los tenemos aquí en el equipo Pero uno de ellos no va a poder Jugar dentro de poco, dado así que Vamos a quitarle del equipo Les le quita, yo creo que le voy a quitar Porque si sube un nivel más no vamos a poder Usarle y eso es siempre un problema Así que, retiramos al señor Dado del equipo Y volverá, no os preocupéis que volverá En cuanto subamos un nivel más, ¿vale? Continuamos por aquí, quiero ir lo más rápido posible Hoy toca luchar contra el Team Rocket Y chicos, el Team Rocket es combate doble ¡Combate doble! Hay que tener mucho cuidado con eso ¡Maldita sea! ¡Es más rápido de lo que pensaba! No soy más rápido, soy el rayo Madre mía, vamos, continuamos rápido Que, el, que, este, que este, este monte es largo, o sea que... no. Nos va a dar para un buen, un buen paseo Hola James, ¿cómo está usted señorito? ¿Cómo está usted señorito James? ¿Cómo se apellida James? James, es que me sale James Potter de Harry Potter Pero no es James Potter Pero bueno, ¿quieres dejar ya de seguirnos? Que no, que estoy pasando la cueva igual que tú Y tengo todo el derecho del mundo Vale, primer combate obligatorio Contra este señorito ¿Tú también has venido a explorar la cueva? Eh, no no, he venido a ganarte a ti, fíjate lo que te digo He venido a abrirte lo que viene siendo el ano Vamos a ello chicos, vamos a vencer en nuestro primer combate del día Contra Ornitólogo José, un Pokémon que es Pidgeotto <ríe> Manda huevos que un Ornitólogo tenga un Pidgeotto ¿Esto que es? ¿El mundo al revés? Vale, a ver eh, Pidgeotto nivel 9, bien sencillo Yo creo que Tommy y su lengüetazo Va a poder onda ignia mm, Chutico agua. Creo que no me vas a hacer mucho, ¿eh, compañero? Creo que no. Lengüetazo, a ver, paralízalo. ¡Oh! Es muy eficaz. Es muy eficaz, perfecto. Lengüetazo una vez más. Ataque ala. Joder, un pillo otro con ataque ala. ¿Pero qué es esto? Menudo random. <risa> Madre mía. Ahí está, lengüetazo. Y el último se viene en 3, 2, 1. Ataque ala otra vez. Y ya está, vale, perfecto Pues ya está, combate fácil Y sencillote Lo siento, lo siento No tenías nada que hacer realmente, Tommy Tommy es el verdadero crack del equipo Mira, sube el nivel 15 encima Le digo que es un crack y sube el nivel 15 Es que es perfecto, es el puto amo chavales Tommy quiere aprender a excavar wow. Ataque físico otra vez Esto es una puta mierda pero bueno, presa es más mierda aún. Así que presa al carrer y se viene a excavar, que es un ataque como Dios manda. Un ataque con dos pares de huevos, no como presa. Vale. Ornitólogo debilitado y podemos continuar. Voy a quitar a... a... Voy a poner a Albi el primero, porque ya Tommy está a nivel 15 y me interesa que Albi suba a nivel 15. Así que le ponemos el primer Oto y continuamos. Vale. Oh, ¿por qué, qué es? Algo bueno, algo bueno, algo bueno, algo bueno. Perla. Bueno, tampoco es aquí la divina papaya, pero te lo compro, porque así podemos comprar más Pokeballs y seguir adelante. Vale, bajamos al piso de abajo, y, oye, me dejas pasar, gracias, uh, Meowth. Primero Jesse, luego James, y ahora Meowth, ¿tú qué vas a contarme? ¡Miau! ¿Por qué este Meowth no habla? ¿Alguien lo sabe? O sea, este Meowth es el del puto anime, a mí no me engañáis, porque Jesse y James son los del anime, y aquí está Ekans, es que es acojonante. Miauth Ekans, falta Coffin? Falta el poderoso Coffin. A ver, seguimos por aquí Team Rocket, Team Rocket Primer combate, se vienen las curvas Chicos, se vienen los combates Los combates jodidos Vamos a ver Team Rocket, ¿qué me sacas? No vas a ser un Team Rocket También te digo, o sea, eso lo saben en Kuala Lumpur, pero bueno Cazabichos, un Pokémon Un cazabichos en una cueva Con un Scyther un ornitólogo con un pidioto, un cazabichos con un scyther. ¡Qué locura es esta! Parece que no es random esto. <risa> vale, solo tiene a scyther, lo cual se agradece. Y vamos con... Hipercolmillo mismamente. Yo creo que hipercolmillo puede hacerlo bien. Dan... cuidado, eh. Danzaleteo, se suben muchas cositas que no me hacen ninguna gracia. Ataque especial, defensa especial, velocidad. Hipercolmillo, vamos a ver. Ahí está, poco eficaz. Uf. pues terremoto. Terremoto, Terremoto va a ser eficaz Paz mental Madre mía, este Pokémon Solo tiene ataques de, cura de subirse stats Yo creo que Terremoto puede ser muy eficaz, eh Danza especial, vale, Terremoto Mátalo, mátalo, mátalo ¡Vamos! ¡Vamos! Debe ser tipo acero o tipo roca, este saíces ¡Uh! ¡Uh! Menos mal que no tenía nada para golpear O al menos no lo ha hecho Menos mal pues sí que eres fuerte, claro, chaval, que estás hablando con, con campeón de otros loques, eh De pocos, pero de, de alguno que otro, alguno que otro, sí Vale, porque van... ¡Oh! ¡Moltres Shiny! What the fuck, y poción Poción, perfecto, me vendría mejor ya una Super poti, Pero una poción, te lo compro, ¡Moltres Shiny, tío! ¡Moltres Shiny! ¡Oye, ¡Oh, yeah! es un negro de ahí! ¿No es un fósil? ¡No, no! ¡Es mi pedazo de, de, de, de fósil, de fósil, sí, un fósil, sí! ¡Adelante os traénoslo! Miau, eh, miau ya veo, ya Ya veo, veo, veo cómo está yendo Sí, sí, sí, sí, está, está ocupado con el fósil, ya le veo Vale, chicos, continuamos Creo que el, el siguiente, la siguiente vez que nos encontremos Al Team Rocket, ya sí que sí Es combate, así que Tenemos que poner todos los ojos Todos los sentidos En ese combate, vale, aquí hay Team Rocket, y creo que ahí están los fósiles ¿No? hay objeto, que es Surprise Wow ¡Wow! Un revivir, increíble. Poderosísimo. Eh, vale, vamos para allá, venga. Combate contra Tip Rocket. A ver qué me enseña. Qué, qué me encuentro yo aquí? Los niños no deben meter las narices en los de los adultos. Vale, pues, pues. Pues yo no soy un niño. Yo no soy un niño. Sí, sí, soy un niño, soy, soy, soy un niño, el alma de un niño jugando a Pokémon aquí. Eh, Team Rocket. Saca un... Coño, un Team Rocket. Que es un Team Rocket? ¿Casualidad? No lo creo. Vale, Gastly. Gastly, Gastly, Gastly. Un Pokémon. Nivel 10. Mm, Gastly. Tenemos a Gengar, que es tipo... Roca... No, tierra acero. Terremoto. Terremoto. Y este Gastly. No debería... Vamos. No debería ni respirar. Vámonos. Muy eficaz. Y este Gastly. Pau. Al suelo, perfecto. Perfecto, to the floor, to the near floor. Ahí está, 51 puntos de experiencia. Y no vamos a subir de nivel ni de puta coña. Pero bueno, da igual. Da igual. Lo vamos a intentar, que es lo que cuenta. A ver, ahora hay fósil. Eso es... a este tío nos da un, un fósil. ¡Eh! ¡Las manos quietecitas! Los fósiles los he encontrado yo. Así que me pertenecen. ¿Combate? Ah, es verdad. No, no me acordaba que había combate contra este tío. Vale, pues nada, combate contra el, el Pokémoníaco. Eh, que no sea un pokémoniaco, claro que no ¿Qué será? ¿Qué será? Karateka Miguel, dos pokémon Y es... Gyarados, uh, cuidado Oh, Mega Gyarados What the fuck Mega Gyarados Vale, vale Nivel 11 Nivel puto 11 Terremoto Uh, tenía que haber hecho. Polución, polución, no me jodas, no me jodas, que es muy eficaz. Vale, no me quita mucho, no me quita mucho. Terremoto, terremoto. Ahí está, ahí está. Joder. Le voy a hacer canto, eh. No quiero que me envenene. Canto, polución, no me envenenes. No me envenenes. Lo aguanto bien, pero no me envenenes. Vale, no me envenena. Canto, no falla. Y este dos es Dormidoto, dormidoto, perfecto. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. vale. vale se viene. El spam... Bueno, igual... Es que igual a alguno de estos, tío... Ah, terremoto a muerte Terremoto a muerte Ahí está, está dormido Vamos, con terremoto... No soy sí, gilipollas Igual tiene que haber hecho chupavidas para recuperar Porque me ha quitado... Me ha quitado vida, eh no, A ver, no muchísima, pero un poco Vale, chupavidas Chupavidas, ahí está Perfecto Chupavidas ¡Oh, es muy eficaz! ¡Es muy eficaz! ¡Vamos! recupera toda la vida? No, no toda la vida Pero ¡Casi! ¡Casi! Perfecto, guiados al carrer Vamos, madre mía Estaba está, estaba con el culito así No lo voy a negar, estaba con el culo lo que viene siendo Apretadoto, vale, Amnesia ¿Quién ha perdido Amnesia? ¿El Drowsy? Creo que ha sido Drowsy, porque los obviamente los demás tienen cuatro ataques Vale, shelder, shelder, seguimos luchando A ver si subimos a nivel 15 Por favor, sube a nivel 15 Por favor, por favor, o oh, Albi Sube a nivel 15, solo pido eso Eh chupavidas, que necesito vida. Chupavidas, vale, somos más rápidos que este Shelder, perfecto. Ahí está, muy eficaz también. Vamos. Vamos, chupavidas, top. Empezó siendo una mierda, pero ahora está siendo clave el latigazo. Uy, uh. uh, latigazo, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Que la tígazo. es un ataque de la pene. Que la es un ataque de que te cagas. Vamos con chupavidas y Shelder deberíamos recuperar, no toda la vida, pero al menos un poquito. Uf. Pues hemos solventado mejor de lo que esperaba este combate No subimos de nivel, ¿no? No tenemos la, la, la suerte No tenemos la suerte No tenemos la suerte Vale No podemos meter a Fredo Para el combate contra el Team Rocket Pero sí que podemos meter a Gengar Bueno, bueno, uno para cada uno tampoco hay que ser avaricioso Vale, me quedo con... Da igual porque creo que son random Y si no son random me da igual porque lo voy a dejar en el PC Así que... Aleatoriamente cojo uno Este para mí Venga, la disfruta tu fósil, eh Venga, eh, un saludo, chaval Vamos a ver Vamos a ir a curar Voy a ir a curar, o sea, voy a usar Tenemos una cuerda huida, creo que nos dieron ayer Así que, eh, cuerda huida Perfecto, la usamos Y nos vamos porque el Team Rocket Está ahí abajo y no quiero No quiero problemas con el Team Rocket Que es combate doble, repito, combate puto doble Voy a sacar a Gengar a ver, espera, espera, no, esto no es, esto no es, esto no es. Pokémon, Gengar, amigo mío, Gengar, compañero, te puedes volver al equipo, dado. Añadimos, ahí está. Dos niveles 9, un nivel 15 y un nivel 14. Por culpa de Albi, que sube muy despacio de nivel porque es un Dragoner, eh, no hemos podido llegar a los, a, a, al mínimo para que entrase eh, Fredo también, que tiene beso puto amoroso. Tiene beso puto amoroso. La vida, chicos. La vida. Vale. Eh, vamos a... Vamos a ver las MTs. Por curiosidad. Porque... Eh, me acuerdo que Gengar tiene unos ataques de puta mierda. Pero tenemos MTs. Vale. Mega agotar lo puede aprender Gengar. Lo puede... Sí, sí, sí, sí. No, Luca no. Luca no. Gengar. Gengar. Ahí está. Vamos. Para Gengar. Perfecto. MT activada. momento que quiere sustituir. Y qué tenía... Me acuerdo que tenía una puta mierda. Destructor, corte, cascada. Destructor fuera. ¡Hala! Al carrer. 4-0 y al carrer. Ahí está, destructor. Y tenemos eh, Mega Agotar. Espérate, espérate. Lanzarrocas. Luca. Luca puede aprender Lanzarrocas. A ver. ¿Qué ataque tiene? Ataque 12, muy poco. Reflejo, amnesia, llamará ataque rápido. Lanzarrocas. Tira una roca pequeña Mejor que ataque rápido Yo creo que sí, se lo vamos a quitar Por los lores Porque realmente ataque rápido también es físico Y no es tipo roca, así que Vale, pues ya está Vamos a por el Team Rocket, sin más dilación Sin más dilación Aquí viene nuestro lema Para proteger al mundo de la devastación Para unir a todos los pueblos en una sola nación Eh, para... ¿Cómo era esto? Para... La verdad y el amor, algo de la verdad y el amor Para unir a todos los países, no A todos, oh, Dragoner, lol Lol, aquí también hay Dragoners Para algo del espacio exterior también había Espérate señorita, no, no quiero luchar contra usted Así que le voy a esquivar por aquí Onix, me caes bien, pero tampoco Seguimos por aquí Continuamos y, oh, espérate Con este no quiero luchar, ahora Ahora sí, y seguimos Vale Uf, tenemos que hacer zigzag ahí entre, entre la peña para llegar a por, a por el Team Rocket. A ver, por aquí a la derecha. Aquí no hay nadie. estupendo ¡Oh, Likitum! Liquitum mola un huevo en Shiny. Likitum es guapísimo. Vale, cuidado. Joder. Poliwag. Poliwag, mira. Este es el Pokémon patada, tío. Dime que no. Es una puta pelota de fútbol. Con un. Con un. Con un rabo. Una. A ver, pueden dejar de salirme Pokémon en la puta cara. Lo agradecería, la verdad. ¿Cómo lo ves, Tentacool? Huimos, gracias. Gracias. Team R Rocoto. El Team R Rocoto. Vale, ¿cómo.? A ver, nos habíamos quedado. Para proteger el mundo de la estación en una sola nación. Para no se quede la verdad y el amor. Eh, no se quede el espacio exterior. Jesse, James. El Team Rocket. Eh, despega, eh, no, despega no Despega no, despega de nuevo No, eso, eso es cuando pierden Eh, el Team Rocket, de, no, sí, despega a la velocidad de la luz Era eso, ¿no? Me, no sé por qué, no sé por qué me suena eso Oh, ah, vale, es aquí ¡Alto ahí! Vale, ya, ya me paro, ya me paro, señor Pensaba que le abajo Ese fósil nos pertenece, niñato Pero tú, ¿cómo has llegado hasta aquí tan deprisa? Somos el Team Rocket, yo soy Jesse y yo soy James ¡Miau! Yo no hablo Y nos vamos a hacer con ese fósil por las buenas O por las malas ¡Compitruenos! ¡Combate contra el Team R R Rocoto! Y sacamos a Albi. Y a, a... A Albi. Y a... Este de primeras, ¿cómo se llama? A Tommy. Albi y Tommy. Tommy, el hermano... El hermano perdido de Timmy. Timmy. Dame suerte, dame puta... Oh! ¡Ratata! Y Jiglipa. Vale, fácil. Ratata Shiny está guapo, eh. ¡Ah! ¡Ratata de Alola! <risa> ¡Ratata de Alola, lol! Vale. Empieza, empieza el juego, chicos. Nivel 13 cada uno. ¡Seis Pokémon! ¡Seis Pokémon! Una pene, tío Una maldita pene Eh... Vale Vamos con Canto A Ratata, mismamente Y... Pantalla de humo A Jigglypuff Vamos a intentar joderles lo máximo posible Ataque rápido Vale Tócate los cojones Que tienen que tener Ataque rápido Ácido Una polla Esa es muy eficaz Me cago en mi vida, tío Me cago Me cago Me baja aquí la defensa especial, canto lo falla. Qué suerte es esta, no falles canto, coño. Vale. Vamos a hacer canto otra vez, ¿vale? Vamos a hacer canto otra vez, ratata, duérmete. Y aquí vamos a hacer demolición, no lenguetazo, por si acaso le paralizamos, que sería muy clave, Lengüetazo a Jigglypuff, Jigglypuff, ataque rápido. Vale, me quita vida, ácido otra vez Eh... Albi, vas a tener que tirar de chupavidas en 3, 2, 1 Canto, lo vuelve a fallar ¡No le afecta, tío! Empezamos como el puto culo Empezamos como el puto culo Canto, no lo falles Eh... Demolición A por... Jigglypuff Vale, ataque rápido, no lo falla, tío Le he hecho pantalla como y no falla ni un puto ataque Pero esto que es... ¡Enfado! Menos mal, canto, menos mal Ese ratata tiene enfado, tío Tiene puto enfado, y lo ha hecho Albi, es retrasado mental Demolición, ahí está ¡Boo! ¡Vamos, Tommy! ¡Grande Tommy! Todopoderoso Tommy, vale Vamos a hacer todo lo posible porque ese puto ratata Rápidas Shiny Rápidas, puto, Shiny Vale Eh Rápidas era tipo fantasma, si no recuerdo mal Así que No puedo hacer terremoto, tío Voy a hacer canto otra vez A, a rápidas Y vamos con Eh, lengüetazo Era tipo fantasma, quiero recordar, ¿no? Así que lenguetazo, venga, va. va Taladradora una polla peses! qué canteo, qué canteo, canto Vamos, se duerme, vamos Vale, voy a usar poción, eh Vamos, vamos a usar poción, pero, pero seguro O sea, no, no hay duda, vale, todos dormidos Todos dormidos, lengüetazo le quita Bastante, bien Vale, Albi va a hacer Poción Poción para Tommy Y aquí entra el lengüetazo otra vez Contra rápidas, ahí está Dios mío, qué combate, poción Menos mal, menos mal que tenemos pociones, eh. Menos mal que tenemos pociones. Nuestro, nuestros Shinies no pueden morir. Repito, no pueden morir. Tiene taladradora, tío. Taladradora. Es un atacazo de cojones, eh. Ahí está, el lengüetazo. Todos siguen dormidos. No, canto no. Canto no. Vamos a hacer chupavidas al rapta. Ahí está. Y mientras. Lengüetazo a Rápidas. Vamos, vamos. Vamos, rápida, sigue dormido, rápida, se está dormido, perfecto. Y Ratata se ha despertado. Ácido, vale, vale, seguimos bien, seguimos bien, seguimos bien. Albi, espera que Albi le hace daño, pero ahí está el chupavidas. Ahí está el chupavidas, que recupera, mazo de vida, perfecto. Perfecto, bien, bien, estupendo. Lengüetazo. Y uno más, solo necesitamos uno más, tío. Pero son más rápidos que yo, tío. Vale, eh. Chupavidas. A Ratata. Yo creo que sí Chupa vidas a rápida Y... Lengüetazo A... Ah, rápidas Eh... Tommy... Tommy, cuidado Esa ¿eh? ha despertado Avalancha Ah, No retrocedáis No retrocedáis Ninguno Por favor Por favor Fuego fatu, Fuego Fatuo Me cago en tu vida Fuego Fatuo Que me va a quemar Y me va a bajar el ataque a la mitad Chupa vidas Vale, matamos a Ratata. Eso está bien Recuperamos vida Que también está bien Menos mal que no me ha hecho el fuego Fatu Albi, hubiera sido mucho peor. Tata está debilitado y Tommy está en serios problemas. Lengüetazo no va a matar a Rápidas. No va a matar a Rápidas. O oh, sí, o oh, sí, o oh, sí, o sí, aunque esté nada que bajado, reventamos a Rápidas. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Sube el 15, Albi, bien, bien, Albi, joder. Como debe ser, coño, como debe ser. Dios, qué combate este. Patada baja. Patada baja Puede estar bien, eh, patada baja Hipercolmillo, ¿cuánto es? 80 de potencia pu Hipercolmillo puede hacer retroceder en mi vida En ningún momento lo ha hecho Patada baja Terremoto, no, obviamente, no me quitar chupavidas Es que canto, tío, me está dando la puta vida, oye Hipercolmillo puede retroceder No, no, no lo voy a enseñar A ver, no tenemos nada de tipo lucha, la verdad Y, y hipercolmillo Voy a quitar hipercolmillo Va, tenemos terremoto, tío Mejor que hipercolmillo siempre va a ser hacer terremoto Así que enseñamos patada baja Por si acaso supiéramos de alguien que nos sirva O sea, es que al final es casi mejor tener tipos Que tener ataques de tipo normal, vale Dado sube al 10, Tommy está quemado Tommy le tenemos que cambiar, ya, de hecho, ya Y viene Sil Vale, sí me, me... Y Squirtle, vale, vale, te lo compro Te lo compro, te lo compro Joder, vale, Albi Va a hacer Canto A Squirtle Y cambiamos de Pokémon A Dado Vamos con Dado Vamos con Dado, sí, sí, sí Sí, sí, sí, Dado es poderoso Y tiene Mega Gotar, o sea que puede aguantar bastante bien Vamos Dado Vamos, dado, hermano. Este Gengar poderoso canto no lo falla. Y Squirtle dormido somos más rápidos. Y ahora queda Sil, Nivel 13. Seal, ¿qué tienes? ¿Qué tienes, Sil? No me des ninguna sorpresa, Seal. Foco, energía. Mm. Mm, esto es de críticos, eh. Esto es que se vienen críticos. Vale, Chupavidas. Bueno, Chupavidas. Seal no pesa mucho, así que chupavidas. Y. Mega agotar. Mega agotar. A shield Vamos a ver, ese Otar. Es muy eficaz, vámonos otar muy eficaz, chupavidas No va a ser muy eficaz, porque si megaotar lo era Chupavidas es Poco eficaz, vale, pues debe ser tipo roca O acero, ¿no? Roca creo que debe ser Sí, va a ser tipo roca Qué pena el terremoto, tío, qué pena El terremoto, destructor <risa> Destructor es basura Crítico, crítico, mira el crítico <risa> destrozamos ya a Shiel y nos quedamos en un 2 contra 1. Vamos con megagotar a Skurtel. Con suerte es tipo agua. ¿Es suerte? ¿Hay suerte? Eh, ¿qué pasa con el audio? ¿Algo le pasa al audio? Está como bajito, ¿no? ¿Qué ha pasado? No sé, no sé qué ha pasado, se ha quedado como bajito. No sé, no sé. No sé. Da igual, da igual, seguimos adelante. Sil debilitado. Y 2 contra 1 contra Squirtle. 2 a 1 sin camiseta. Este, este combate es nuestro, chavales. Sin perder un puto Pokémon. Tommy sube al nivel 16. Bien, Tommy grande. Y Luca al nivel 10, grande Luca. Vámonos. Vámonos. Ahora sí que podemos meter a Fredo, ¿vale? Interesante eso. A ver, Squirtle. Chupavidas. Chupavidas a Squirtle. Y. Mega agotar a Squirtle. Vamos allá. Megagotar le ha quitado muy poco. Muy poco. De hecho, teníamos que haber hecho cascada. Soy retrasado. ¡Soy retrusado! Porque seguramente sea tipo fuego o algo así. ¡Oh! Chupavidas le quita un poco más. Bien, bien. Chupavidas. Interesante de cojones, eh. Vale, trampa, trampa. trampa. Trampas rocas vale verga estas alturas, compañero Ya no te vale de nada Si hubieras salido con Squirtle a lo mejor Pero ahora ya, ahora ya da igual Voy a seguir con chupavidas Es que el terremoto no puede, y patada baja Soy gilipollas, la verdad ¿Qué, ¿Para qué, pa qué habré quitado? ¿Para qué habré quitado el hipercolmillo? Que aquí me venía también de puta madre ¡Oh! ¡Oh! ¡Cascada Squirtle! Tío, no suenan los ataques No sé si soy yo A ver, espérate, que igual se ha desconectado el audio o algo No, no sé, no entiendo nada Ahí está, nos curamos lo que nos queda de vida Este Squirtle no tiene nada que hacer Ha muerto, ha muerto compañeros A ver, espera Creo que soy yo, tío ¿No, ¿no es el audio? No sé, no tengo ni idea Vale, queda un Pokémon Dragoner. Vale, no Shiny, es una mierda No es Shiny como el mío Vale, Hada Psíquico Chupavidas, es neutro Hada Psíquico Pues mega Megagotard porque es especial y es mejor que cascada. Así que ahí está el mega agotar, Le quita bastante. Bastante. Patada, salto, Lo falla. Menos mal que lo ha fallado. Porque soy tipo acero. Soy puto tipo acero, chaval. El, el Gengar. No sé a dónde ha atacado. Pero bueno. Gengar era tipo acero. Ahí está. Team Rocket debilitado. Claro que sí. Salvamos. Lo salvamos, chicos. Lo salvamos. ¿Qué capi...? Capitulazo, pero capitulazo, joder Entre el Megaguirra 2 Y esto ha sido un pepino Ha sido un maldito pepino esto Un pepino, chicos, un pepino El Team que Despega a la velocidad de la luz Adiós Team Rocket Vale, vale, lo dejamos por aquí, compitruenos. Pues nada, más, chicos, espero que os haya encantado este pedazo de capítulo. Apretad ese botón de like como si no hubiera un mañana. Dejad un super like de compitrueno, que sois los, sois unos cracks. El apoyo que estáis dando es brutal. Y nos vemos, chicos, en el próximo capítulo. Chao, chao.